Aprende a dibujar el demonio de Tasmania con Leo R. Dragons. No olvides suscribirte, darle like a los videos y comentar. Bien amigos, y para este dibujo les cuento que tuvimos algunos problemitas con el editor y por ende voy a mostrarles el video realizado ya con algunos avances. Acá pudimos ver que ya eh, había desarrollado algo del dibujo y por eh, dificultades con el editor, como les dije, eh, no, no les pude mostrar el inicio. Pero como pueden observar, tenemos un círculo eh, más grande, este dibujo del demonio de Tasmania, lo dividimos en varios círculos, el primero eh, más grande, el segundo en la parte inferior más pequeño para simular parte del cuerpo ya que este animal eh, es bastante cabezón listo luego dividimos en dos la, el círculo más grande para eh, poder distribuir las partes de la cara próximamente estaremos desarrollando este mismo estilo de dibujo pero lo vamos a hacer con cuadrícula para que tú puedas copiar un dibujo más exactamente <SILENCIO> <SILENCIO> Bien amigos, y ya observando la forma de nuestro dibujo, entonces vamos a ir completando la imagen. Recuerde que en este estilo de dibujo, en esta técnica de dibujo, es muy importante la observación en el detalle. Hay que tratar de ubicar eh, fidedignamente las líneas para que nuestro boceto vaya tomando la misma imagen que el ejemplo que estoy viendo ¿sí? como somos eh, dibujantes aficionados y principiantes entonces eh, debemos practicar mucho pero mucho para poder obtener eh, una buena técnica en el dibujo Listo. como pueden ver los brazos eh, y las piernas y patas de nuestro personaje lo hemos unido con círculos y luego entonces lo que hacemos es completar la imagen listo bien amigos si no olvides suscribirse, no olvide darle like, no olvide ver los vídeos ese tiempo eh, que tú gastas o inviertes en mis vídeos es un tiempo que me beneficia mucho a mí por eso amigo te doy las gracias por hacer parte de el canal de Leo Art Drawings bueno amigo, continuamos Bueno, ya la forma de nuestro demonio de Tasmania está eh, saliendo. Vamos finiquitando las patas y vamos a pasar muy pronto a lo que es el delineado con el marcador. ¿sí? Aquí ya el dibujo va a empezar a tomar vida y va a empezar a quedar muy parecido a la imagen inicial. En próximos videos te voy a ir eh, mostrando la imagen de la cual estamos trabajando para que puedas ir eh, observando en detalle cómo vamos trabajando. Listo, entonces eh, luego de el delineado vamos a aplicar color, lo primero que vamos a hacer es borrar bien la imagen porque no quiero que me queden los residuos de lápiz en la imagen. Ahora en el color Sí, voy a utilizar eh, marcadores para aplicar una capa eh, sobre el dibujo. Aquí todavía no vamos a tener formas porque lo que vamos a hacer es darle una base, sí, y sobre este vamos a sacar unos efectos eh, usando eh, luego colores. Los colores que yo uso son unos colores eh, comerciales. Utilizo Prismacolor Junior, sí, y con estos pues vamos a, dando los matices eh, de volumen en el dibujo, ¿sí? entonces eh, vamos a utilizar un eh, color café de eh, ocre, color ocre y un color café, en este caso eh, café café, también vamos a usar para los ojos el azul, en este caso un azul caribe, un azul caribe y un color piel eh, para eh, lo que es la carita de nuestro personaje, ahí vamos a aplicar eh, el café oscuro y esto para poderle dar volúmenes y sombras a nuestro personaje, luego con el ocre entonces lo que vamos a dar es un poco de luces para aclarar algunos algunos lugares y que quede nuestro personaje con muy buen volumen y quede muy nítido acá en Leo Art pues aprendes a dibujar aprendes a colorear a pintar aprendemos a cómo dibujar técnicas de dibujo por eso eh, te recomiendo que me sigas, te recomiendo que comentes, te recomiendo que veas los videos y que disfrutes con nuestro contenido acá en Leo Art Drawings Siento que a nuestro personaje todavía le hace falta algo entonces terminando la boca, dándole un poco de profundidad a esa boca para que nuestro personaje quede un poco más realista Entonces lo que vamos a hacer es unos toques de rojo unas luces en los ojos, bigotes, porque no se los habíamos hecho. Este es un personaje marsupial, si mal no estoy. Y ahora para darle más vida a nuestra obra, entonces con vinilo amarillo y espuma vamos a aplicar sobre el borde de nuestro formato tratando de no eh, tocar nuestro dibujo. Y luego le vamos a dar eh, un matiz de rojo, naranjado. Aquí se van a mezclar el amarillo y el rojo y va a quedar con un efecto muy muy espectacular, espero que ustedes lo logren, pueden usar los colores que ustedes deseen, incluso pueden utilizar esta técnica para sus obras escolares, para sus trabajos, para hacer sus pinturas en casa, para disfrutar esta cuarentena y para pasar un rato muy divertido. La firma y amigos y amigas, nos vemos en un próximo video acá en nuestro canal. Leo Art Drawing. escríbeme en los comentarios cómo te pareció el dibujo y qué otro dibujo quieres que hagamos. Pronto nos veremos en otro video tutorial. Chao amigos, bye bye.